¿Cómo es posible la energía libre? El generador creado por Antonio Romero está diseñado para no tener tracción magnética, gracias a un proceso electromotriz. De esta forma, al no frenar, sus revoluciones aumentan sin apenas gasto en el motor que lo hace girar. Entonces es capaz de generar más energía de lo que consume. El invento no rompe ninguna de las leyes de la termodinámica. La rodea, asegura Antonio Romero. Vamos a profundizar en ello. A nivel técnico, el efecto de Lenz es burlado por la ingeniería del diseño. La arquitectura libera al campo magnético que frena el rotor. Junto a la innovación en las bobinas, pequeños detalles... ...que lo hacen grande en efectividad. Todo a favor... ...de un sistema muy dinámico... ...sin las atracciones magnéticas... ...que existen como digo... ...en los alternadores actuales. Por tanto... ...para moverlo... ...y generar mucha energía... ...no hace falta más que viento, agua... ...o un motor pequeño. O... ...hacer un sistema... ...motor-generador... ...todo unido en uno como finalmente propone Antonio Romero, el generador autónomo autoalimentado. Os voy a dejar enlazado en la descripción el manual de construcción de la R3000, una propiedad de Antonio Romero que nos la ofrece para que podamos construir esta máquina. La intención de este manual es la de aprender a montar paso a paso el generador AR3000. Este generador produce una cantidad importante de energía eliminando para poder obtenerla la mayor parte de las tracciones magnéticas gracias a su arquitectura. Vamos a explorar cada una de las partes para ir conociendo esta máquina. El disco de soporte lo tenemos aquí, es el primer módulo a construir. Este disco de soporte para los imanes permanentes. Para ello debemos construir un disco de un diámetro de 280 milímetros. En él colocaremos 12 polos. Alternando la polaridad. Queda abierto el tema de la cantidad de fuerza coercitiva que deben tener los imanes que usaremos para construirlo. Lo dejamos libre dependiendo de la energía que se quiera lograr pero se aconseja que sean al menos de 15 a 20 kilogramos de fuerza cada uno. En cuanto a la cantidad de cobre que usaremos esto va a depender de cómo se lleve a cabo el bobinado pero rondará los 150-200 gramos. En esta imagen puedes ver el diseño y la colocación de los imanes. El disco debe ser construido de un material no ferromagnético para eliminar pérdidas magnéticas en el rotor y los materiales aconsejados para su construcción deben ser rígidos, por ejemplo PVC, PLA o acero inoxidable. El rotor debe tener una altura de al menos 20 milímetros. Aquí os voy a mostrar la anilla colectora del campo magnético que es el siguiente paso en la construcción de nuestro generador. Y Para ello vamos a cortar una anilla de acero con níquel de 280 milímetros de diámetro en su exterior y 220 milímetros en su interior y 3 milímetros de grosor. Esta anilla va colocada encima de los imanes con el fin de anular las tracciones magnéticas producidas por los imanes individuales sobre el núcleo de nuestras bobinas de hecho al tener un flujo continuo magnético en este anillo se reduce la atracción conllevando este hecho un menor consumo ya que no tenemos el frenado además eliminamos la atracción de salida del imán con el núcleo de las bobinas en cierta forma y al estar esta anilla continuamente imantada, el núcleo de las bobinas patinará sobre la misma. En definitiva, el núcleo de las bobinas deslizará por encima de esta anilla absorbiendo todo el flujo magnético sin sufrir la problemática atracción de flujos magnéticos. Respecto a la distancia de la chapa inductora a los núcleos, yo aconsejo unos 2 milímetros, dice Antonio Romero en este manual. Nos aconseja jugar un poco más con estas medidas dependiendo del resto de factores indicados. Y de esta forma se libera el rotor. Todo fluye mucho mejor. Genial idea de Antonio Romero y explicación que da en este manual. Gracias, amigo, por ofrecernos tal obra. multimodal film does not dwarf worshipgas.